Buenos días desde el hotel, el hotel Staywell de Nueva Delhi. Ya eh, estamos aquí para desayunar, Listos. En el restaurante del hotel, está hasta arriba. Eh, y bueno, estamos solos, aquí no hay buffet, eh, esa es la carta. Eh, ya pedimos el no eh, para traer la, la comida. Y miren lo que pidió la Maris. Ya la Maris ya tiró la toalla. Ya pidió pan tostado, enseñales, Marisa, enseñales porque no miento. Pan tostado con mermelada, sándwich de mermelada Ajá. y un omelete. Ella ya tiró la toalla y un juguito. Y yo lo que pedí, yo sí pedí un desayuno típico de India, esto que se llama Patek. Ahorita les digo cómo se llama eso. Eso se llama.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 40 rupias más. Sí, eso Ok. Adiós. Yes, please. Check out, please. Okay. Y este es nuestro Uber. Hola, hello. hello. Ahora viene lo bueno. Ok, gracias. Y ese va a ser nuestro último hotel. Acabamos de dejar las maletas, nos vamos a ir al aeropuerto para ir a Varanasi. Esa, sí, hay que quitarse. Sí, los visitaxis hay de todo, ¿no? Sí está bastante eh, complicado el tráfico aquí. Pero bueno, ya vamos al aeropuerto. Pasamos a dejar las maletas y por eso también fuimos al otro hotel, pero estaba al otro lado de la calle y dijimos, ah pues va a ser muy rápido, pero no. Pero bueno, ya ahorita vamos al aeropuerto y vamos a llegar justos para tomar vuelo a Varana, ¿sí? Estamos en el aeropuerto de Indira Gandhi en la India. Vamos a entrar a la plaza Premium Lounge, que es de Priority Pass. Esa cola poderosa la poderosa de la Maris. Priority Pass, no lo olviden, úsenla. Esta es la sala, la sala Premium Lounge. No, plaza premium. Vamos a dar una caminata por la sala. En estas salas te incluye el chupe, las bebidas y todo. También incluye la comida. Vamos a ver qué comida incluye. Tenemos aguas. Ahí voy a tomar un agua. Con permiso. Dos agüitas, una para la maris. Aquí es ensaladas. Una sopa. Potato leek soup. Estas son las papitas ensaladas. Acá tenemos curry. Dalajaba. Dal Upa. Arroz. matar Matarpaner. Vamos a esperar aquí que me den chance para grabar. Matarpaner. Esto es arroz. Huele muy rico, ¿eh? Muy rico que huele. Esto es Murgh Paisa Paisa Me Están haciendo quesadillas Una quesadilla de papa con chorizo eso son como crepa quesadillas Unos son los muffins Unas galletas Aquí son las quesadillas Huele muy bien, muy bien que huele Estos son los silloncitos En todos los sillones hay este, conexión Para recargar tu teléfono, conectar tu laptop Ahí ya están Unas compus Por si necesitas usar la compu Acá son los baños Ahí tiene regaderas Está bueno Está bueno que tiene regaderas Te das una ducha antes de subir a tu vuelo Algo este, interesante bueno Están esas conexiones Que se ven como raras Pero pues no son raras Más bien son universales tienen La parte de arriba tiene para Para USB Y miren Yo traigo mi conexión de México Y Entró perfectamente Aparte tiene aquí el USB Entonces Ese es un dato Que cuando ven ese tipo de conexiones son como universales. Aquí en este los tienen en todos los silloncitos. Vamos a entrarle al curry a ver qué tal. bebidas las pedí aquí. Todas las bebidas están incluidas siempre cuando tengan chupirul. Si tienen alcohol, esas ya cuestan. Estamos disfrutando de la comida del lounge de la plaza. Plaza de la Premium Launch. Plaza Premium Lounge del aeropuerto de Magadell. Y este es como un pipián, es el curry, un poquito picosito. Y este es como cordero. Uh -huh. Está bien rico. Sí, pica. Bueno. Por ahí preguntaban si era dulce la comida. Uh -huh. No. Hay cosas este es dulces. Como el de pero este es con el pipián de México. Igualito. Sí, picosito. Como esos molitos que, eh, que hacen las abuelitas. Tiene lentejas, tiene. Bastante bueno, eh. Y aquí comen como una tortilla hecha.. Creo que no, no es harina, es como de arroz. Mm, allá las están haciendo Entonces con la tortillita puedes este, comerte Lo que sale. traje yo fue pan Unos panecitos como de trigo de Digo de, de estas ¿Cómo se llaman estas? se me fue. No sé Como alpiste sí, Unas semillitas Pan Y de postre Con un brownie Todas las bebidas Todas las brebajes Están incluidas yo agarré mi clásico Montandu, a mí me gusta el Montandu. Maris tiene su 7-Up. Y unas agüitas para rematar. Eso está incluido también, la comida. Ajá, la comida y bebida está incluida. Lo único que si quieres este, un whisky o quieres ahí más... Una cerveza. Así. No la cerveza incluido. no sé, fíjate. No, a veces, esa, ah, okay. no está incluida, yo no la leí. Entonces la cerveza o este alcohol, todo lo que tenga alcohol o cerveza, eso se, se paga aparte. Todo lo demás está incluido en esta salita. Hay internet. Ahí para conectar tus dispositivos a la corriente. Y está al lado de la sala donde vamos a abordar el avión. Ahorita ya, en media hora nos tenemos que ir al avión. Pero por mientras nos relajamos aquí y comemos un poco. Porque el avión como es un vuelo corto creo, según yo, no nos van a dar nada. Adiós. Bye. nuevo para nosotros un avión nuevo no sabemos si es un Airbus a ver otra inspección de seguridad 737 parece ser. Es como un mini Dreamliner, del techo, velas, hay más espacio. Pues efectivamente era un 737 de las nueva generación Se a ver un poco el cielo ahí Parecen como, como el estilo del Dreamliner Le dan mucho espacio a los habitáculos Ahorita lo van a ver Son más espaciosas las gavetas del equipaje y tal cual el Dreamliner, este, este avión, como pueden ver en la fila 16, no tiene ventanilla. Entonces, tiene el, misma, tiene el mismo problema que Dreamliner, que en ciertas filas no tienen ventanilla. Aquí se puede ver, Mira. Nosotros estamos en la fila 17 y sí tenemos ventanilla. Pero la fila 16 no tiene ventanilla entonces ojo con eso ahora sí se nota el habitáculo es como el estilo del Dreamliner es de una nueva generación de los 737 800 viene muy lleno el vuelo voy a tratar de hacer las mejores tomas posibles estamos arrancando Viendo del aeropuerto de Nueva York y atenuaron las luces como el Dreamliner. Este es su hermano menor del Dreamliner. Bueno, era comida Impusimos, o vegetariana uh -huh. o no vegetariana Pusimos no vegetariana, a ver ahorita aquí, ¿no? Un filete Y ya, aquí estamos Baja su mesita Para que vea, se vea el espacio más o menos Nos ha tocado peores sí. Pero no está tan dadivoso. No, está normal, es pues sencillo por bien comida y nos traen una guajula No habíamos visto publicidad en la comida. Quiere es el que esta comida la pagó el doctor Acuaware. Gracias doctor Aquaguard por darnos de comer. Vamos a ver qué compramos en su tienda del doctor Acuaware. Ya vimos que nos vende la doctora Aquaguard. Es como el, el este, un filtro de agua para que hagas usted chase chase y que ya no de enfermes por tomar agua es como el ¿Cómo se llama México? es como el Purit de México más o menos avalado por el doctor Aquaguard y madre dice que está muy rico está muy bueno son como los pastas más o menos ah pastas y este es como un tamarindo unos tamarinditos está bueno Sí, un camarito. Sí, sí, sí. Sí, qué muy bien, no, muy Ahora sí que muy llanta. dice la marisa. sí a y se me a el Luego, ah. Ufa, se va a caer, cuidado, señor, no se vaya a caer. <risa> Aquí se vale de todo Ese es otro tip Que aplica igual no nada más en este aeropuerto Pero saliendo de ahí El baño estaba Aperradísimo Y lo que hice fue venirme Salirnos hacia afuera Y ya Mucho mejor Vamos ahora por el taxi just 50 rupees here pay and 650 after driver okay. 650? yeah you oh, use your hand. ok ok ok you go es el car número. Car yeah, número, car número. Car número 1. 7030, come. Car número. Es tu driver. ¿Cómo? Gracias. ¿Quieres mi driver? yes. sí. Ok. Este okay. es nuestro carro. Bien, pues estaba cerrada la carretera y que nos desvíen por autopista oh, principal. En una carreterita, estamos atravesando unos pueblitos. No sé, es que está cerrado. Algún accidente, o una obra, o algo. Ajá. Ya revisamos a la carretera, pero no sé cuál era más peligrosa si esta o la otra. Creo que esta. De eso se me humano, un manojo literal lo dice quien parar y quien avanza Esta gran gutudo filtrar.... verdad? Ahí está, hagan ya llegamos eh. ¿Me gané la cena o no me la gané? A la izquierda Ahí está Namaste And Sorry. Yes, Mexico Oh, Mexico Nice <laughs> <Mexico>. football Yes we <laughs> <laughs> ate ah, yeah.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 En Booking.com Y bueno, se los vamos a enseñar Se es llama un... Gampati Guest House Sí, es Gampati Guest House Y está enfrente al río Ganges Y la verdad muy, muy bien este el hotelito Vamos a enseñar a hasta el detalle de, del candado Es muy tipo de hindú Tiene al rey Vishnu, creo Todavía los confundo trae la... la arpita uh -huh. este rey, este de Dios más bien bueno, aquí viene Ganesh es el de la buena suerte bienvenida nos pusieron unos inciensos unas velitas uh -huh. pues, la... la cama uh -huh. está grande el cuarto en general está de muy buen está tamaño. Muy de, de buen tamaño, la decoración está sencilla pero muy bien. Aquí Miren tienen aquí. un closet. Tenemos aquí unos papagayos. De la buena fortuna. Acá unas bellitas de Buda. También. Ya tenemos los souvenirs sales. Eh, este <ríe> es un veamos. closet y aquí abajo del closet pero de una vez para terminar con esto ah, sí. aquí tenemos este mini bar. caja fuerte, secadora minibar y aquí tenemos una ventana, no, no, esto nos va a enseñar males. y aquí la de este, tenemos esto de la decoración de los papagallos aquí veneran al mountain view sun Mountain view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 lo que nos llamó la atención. Mira, estos detalles, mira, esto está padre, este detalle. Miren. Todas las manejas tienen esos todas detalles. Las manizas, ajá. son muy listas. Y ahorita vamos a nuestra terraza. terraza tiene... un millón de palomitas. <risa> son todas las palomas, no son moscos, son palomas. Y este es el río Ganges. Estar aquí se siente. Se siente un aire peculiar.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 donde se ve la luz más lejana, hasta allá vamos, lo Bueno. Nos despedimos. ¿Ese es alguien dormido? Sí. <risa> oh. <risa> oh. <risa> o lo que creo que es. Sí. Quién sabe, ¿eh? Porque aquí se ven ese tipo de cosas.